Todd en el B. Si today, today, Cuando quieras, si me debes como today, today habla. Cuando quieras. Vuela conmigo, vuela conmigo, no te separes de todo el recorrido. No quiero estar solo flaca, yo te lo pido. Vuela conmigo, vuela conmigo, vuela conmigo. Se pare de todo el recorrido no Quiero estar solo flaca, yo te lo pido Vuela conmigo, vuela conmigo Te invito a volar Cuando razones for so by, why, why, why, why I'm ready for tonight, I'm gonna fly, why Because I'm dying, cuando razones force bye, bye why, why, why, why Mírame a los ojos y prepárate a vivir Lo que en esa realidad jamás podrás sentir With me, with me, with me, with me, with me y si quieres más tú pide que se puede arrepentir bajo la...